¿Qué pasa? ¿Queréis estar tranquilos y disfrutar de estas bonitas escenas? Pues yo quiero ganar dinero, así que os voy a interrumpir. Pero no os preocupéis, porque también os quiero hacer ganar dinero a vosotros. DeFi es una web de compras online en la que te devuelven parte de tu dinero con el llamado cashback. Y ahora os voy a enseñar lo fácil que es comprar con ella. Lo primero que tienes que hacer es clicar en nuestro link y te registras. Que no solo es gratis, sino que además te dan un bono de 10 euros para gastar en lo que quieras. Una vez registrado, entras en la página principal. Vemos que hay un montón de tiendas. Aquí vemos el corte inglés con el 14% de cashback. Justit con el 20% de cashback. Samsung, un montón de tiendas. Ahora que llega el veranito y vuelven los viajes, voy a entrar en Logitravel Travel para enseñaros cómo funciona exactamente. Vamos a mirar un hotelito. Destino, menor. Esto es opcional, pero a mí me gusta ordenarlo de más caro a más barato. Aquí tenemos una suite con vistas muy bonitas a la cala. Le damos a reservar. Y es que es así de sencillo. Compras normal, pero a través de la web de DeFi y te ahorras una parte del dinero. No tiene sentido no usarla. Además, DeFi es la web con el cashback más alto y más rápido de toda España. Seguimos con el vídeo. Buenos días, estamos en Suiza y es hora de cambiarse de camiseta. Esta noche nos hemos despertado en un lago cerca de Sion y hemos conducido unas tres horas hasta aquí, Grindelwald. Y hemos venido aquí por un motivo muy sencillo que ahora os voy a enseñar. Estas montañas de aquí, el plan. Un montón de ellas. Y dormir en tienda de campaña. Oh, ¿qué nos estás cocinando, Alex? La dieta variada de las montañas. Verduras, con lo que haya a mano, y tofu. Alex Arras es verduras. el que mejor cocina de todos nosotros. Bueno, he de decir que ahora parece que estemos aquí comiendo super sano y super goals, pero hemos hecho una incursión en el Lidl a por hamburguesas. ¿Y a dónde vamos? Vamos a... Lo voy a intentar decir sin equivocarme. Tílo tú, Paula, a ver si lo consigues. Bachalp, sí. Vale. Sí, básicamente. Nos vamos para Bachalp, sí. Un lago muy bonito. Arriba de una montaña. Que esperemos que no tenga mucha nieve, ni haga mucho frío, porque vamos a dormir ahí. Y está a 2.300 metros. Eso significa que va a nieve, Miquel. Esperamos que sea poquito. ¡Qué pinta! Lunch is ready. ¿Tienes hambre, Paula? ¿Tienes ganas de subir a la montaña? ¡Sí! Es una caminata dura de tres horas ¿eh? hoy. Ya. Solo hace que llorar, pero después le encanta. Hay que motivarla un poco. Hemos acabado de comer y los locales de este pueblo no son muy simpáticos. Nos han echado muy enfadados. Nos han dicho que aquí no podíamos estar y que nos fuéramos. Hemos intentado hablar con ellos y no lo hemos conseguido. Se han enfadado, que flipas porque les hemos escachado el césped. Sí, un poco de razón tenían. Nos hemos puesto en su césped y resulta que es para dárselo de comer a las vacas. Le hemos estropeado un trocito, lo sentimos mucho, pero Miquel ya se ha llevado la autocaravana. Está bajo en el pueblo y el pobre le toca subir corriendo Y ahora estáis subiendo hacia ellos Unos cachos corriendo y otros cachos andando Según voy pudiendo la verdad Porque sube, que flipas esto Google Maps me dice que la ruta total eran 3,4 kilómetros Que no son muchos Si no tuviera unos 400 de desnivel oh, deseadme suerte Muy bien Miquel Veo que estás subiendo muy rápido Sigue así, yo te esperaré aquí ¿Por qué las focas del circo miran hacia arriba? Porque es donde están los focos Espera, espera, espera, este seguro que no os lo sabíais ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone con verse ¿Cómo está un mago después de comer? Más gordito ¡No puede ser! Qué rápido, ¿no? La verdad es que bastante rápido ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo ha sido tan rápido? Más o menos la mitad del trayecto Sube menos de lo que parecía, ¿eh? ¿En serio? Estaba bajando con la caravana y decía No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser <risa> Todo lo que tengo que subir Esto solo lo dice Miquel, ¿eh? Que sube menos de lo que parecía Gracias, Miquel, es el puto amo ah, Lo ha he hecho por todos nosotros Ha pillado unas mochilas y seguimos Sí Buah. ¡Vamos! Estoy rallentado Con todo el lío de aparcar la autocaravana abajo, se nos está echando el tiempo encima. Bueno, como podéis ver, es el atardecer ahora mismo. ¿Ya Prácticamente, ¿no lo ves? Mira la luz. ¿Eh? Aún queda un poco, aún queda un poco. Oh, Pero nos queda, según Google Maps, tío, Google Maps va muy bien últimamente. ¿eh? O sea, te dice una hora y dieciséis. Lo peor es que estamos cumpliendo el tiempo. Una hora y dieciséis. Sí. ¿Llevamos? Cuando hemos salido donde, yeah. donde estáis vosotros, ponía dos horas y media. Y hemos hecho literalmente el tiempo que decía. ¿Queréis saber cuánto desnivel? ¿Desde donde estabais vosotros? 939 o algo así ¿Y cuánto llevamos? Eso no lo sé Llevaremos bastante Porque empieza a haber nieve Como podéis observar Seguramente lleguemos al lago de noche Pero os puedo asegurar Que mañana merecerá la pena Espero que sí Espero que se despejen esas nubes de ahí Y que no wow. todo sea tan malo como parece No parece mal Bueno, yo cuando iba a parcar abajo Algo mal parecía ¿Por qué? Joder Allá Veía todo va. lo que tenía que subir A ver ¿Qué? No sé si lo, hemos, lo has explicado tú que se nos ha cerrado el telesilla. No, la verdad es que no. La gran razón claro. por la que estamos andando ahora por una carretera de asfalto es porque para ahorrar camino sigue con telesilla hasta arriba. Y eh, no hemos llegado a la hora al telesilla. No, no hemos llegado a la hora. Y aquí estamos, caminando. Pues arrastrándonos, depende de quién. <risa> Seguimos. ¿A qué hora se pone el sol? 9 y media. A ti gracias. Las 9 y 43 9 y 41 ¡Buf! Casi Son las 9 y 41 Motivation is still up Hace un puto frío del carayo. Ya voy con chaqueta técnica Me he puesto alargador de pantalón Pero estoy bien así Tapadito y con gorro Empieza a ser tarde No hay luz Obviamente No hemos llegado hasta arriba Y vamos muy tarde Estamos rodeados de nieve Lo que significa que seguramente esta noche la temperatura baje de cero A 5 grados La verdad es que duermo bastante bien dentro de la tienda Con saco, chaqueta y todo eso A menos de 5 empieza a costar A menos de 0 se congela la humedad de la tienda hace mucho frío y se pasa mal, no se duerme te despiertas porque nuestros sacos no son muy buenos entonces, hemos visto una caseta allí y vamos a ver si podemos dormir dentro vamos para allí deseadnos suerte ¿creéis que está abierto? ¿o que no? ¿tú crees, Miquel? creo que no Que se deja su casa abierta? Bueno, su no, casa caseta su, su caseta Calefacción, Sí, vamos. Eura, una sartén. Chavales. No sé si lo podéis apreciar. No sé si se ve tanto. ¡Está, ¿Está abierto! Está abierto. Ah, no. Espérate. ¿No? ¿No? Está cerrado. Ah. ¿Las ventanas? Vale, no, es que dentro hay interruptores y todo ¡Buah! Vamos a probar esto, por Dios no tiene... Ah, pero si tiene, llaves una... ¿Tiene las llaves puestas Ya, Paula Hay gente que piensa en nosotros ah. Ah. Visto lo que hay? Hostia, hay un montón de cosas Hay un montón de cosas Lo que sí que hay es unas llaves Espérate. Hay unas llaves y hay otra puerta al lado la... no está Ah, abierto. está abierto ¿Qué es? ¿Hay algo de espacio o no? Esto está ardiendo, tío ¿Cómo ardiendo? Entra A ver Hace 2000 grados A ver Eh, eh, veo espacio y aquí igual sí que pueden mover, Veo ¿no? espacio, veo espacio, veo espacio Esto igual sí que lo podemos sacar y meterlo mañana Podemos vamos a dormir en el podio, a ver Sinceramente Sacamos esto por la mañana, Miquel O sea, sacamos esto por la noche y lo metemos mañana por la mañana Yo creo que y sí Y prometido que lo dejamos todo igual sin hacer ningún daño A ver, Miquel No puedes El problema es ahora no lo no lo sí, la las puertas doble ¡Dale, Miquel! Esta técnica funciona, ya lo digo A ver, para que y lujo ¡Ah! Mira, con vistas a la nieve y todo ¿Cabeza sí, aquí? pies ahí. Una vez más eh, Sin saber dónde íbamos a dormir No muy preparados, hemos tenido una... Sorpresa, a pesar de estar a finales de junio Hay un montón, un montón de nieve Y dormir al aire libre es una locura Y vamos a pasar demasiado frío ¿Estás contenta Paola? Ni te lo imaginas Tú eres la que más estaba llorando eh? No encuentro las palabras para describir esto Esto Que Javi, tenemos la suerte de poder dormir bajo techo hoy Y con una cristalera gigante Así que Ah. No se ve nada Yo creo que no vamos a hablar más con esto acabamos el día, y mañana, ¿cu ¿a cuánto estamos? 40 minutos. Estamos a 40 minutos del lago ya, solo quedan 150 metros de nivel y estaremos. Enséñenme la cena high class. <ríe> la gente ya está acostumbrada. Alubias. Nature's gold. Garbanzos, yo prefiero Yo las lentejas, pero Esa no quedaba. prefería, pero no había otra cosa en el líder. Buenas noches, mañana seguimos con la aventura, muy contentos de que al final suerte. Mañana 5 AM, suena la alarma, 5 AM, suena la alarma, nos vemos mañana, adiós, chao, chao. ¡Buenos días! Bueno, buenos días hace ya cuatro horitas que estamos despiertos de tres, ¿eh? Y caminando por la montaña. Y hemos conseguido llegar arriba para ver un bonito lago congelado. Sí. Pero aún así, aunque nos hemos llevado la decepción de no poderlo ver, el paisaje es brutal, las montañas de fondo espectaculares y hemos podido hacer muy buenas tomas y algunas fotitos. Chuk, chuk, chuk, chuk, chuk. Full, ¿eh? Y aunque hemos montado la tienda, no hemos dormido en la tienda. Pero vosotros lo sabéis que muchas veces dormimos en la tienda. Y a pesar de lo dura que fue la subida de ayer, pedazo de recompensa, sin contar el lago congelado, ahora aquí con un solazo de locos, cero viento, disfrutando de este puto paisaje que tenemos detrás. Es la hostia que haga tanto calor. ¿eh? Y con esto empieza el viaje a Suiza. Este no es el último vlog, esta es la primera subida. Lo que se viene ahora va a sí. ser duro y muy épico. Desde las montañas de Suiza cortamos transmisión, equipo, y nos vemos la semana que viene. Espera, espera, espera, espera. Ok. Shh.